a lo mejor la gente, hay gente, hay de todo en una clase, ¿no? Y los que van a sacar nota van a sacar nota siempre, pero los que no le importe, pues no van a dar de sí lo que puedan dar. Y no es eso solamente, sino que el comportamiento de uno influye en los de los demás. Porque si hay dos o cuatro, dos o tres traviesos en clase y en la, a lo mejor el otro 50% no quiere prestar total atención, por las dos primeras horas vas a estar atento y las demás, los pobres profesores que no hayan tocado, pues lo van a pasar muy mal porque no, los alumnos no van a estar centrados. Y ya está.